Ecomedia literacy, o competencia ecomediática, es el nombre que recibe una propuesta educativa pionera internacionalmente, que aúna la educación mediática con el impacto medioambiental de las tecnologías de la información y la comunicación. Su creador es Antonio López, un académico estadounidense que lleva mucho tiempo trabajando en esta área. Convencido de que, al igual que la educación en comunicación ha mostrado su valía para tratar temas sociales muy delicados, tales como el acoso escolar o el buen uso de las redes sociales, la educación mediática también puede ser un buen aliado para fomentar un uso sostenible de los dispositivos TIC. Rueda Ecomediática o Ecomedia Will La Rueda Ecomediática se trata de una manera de enseñar a los educandos a tener una perspectiva global sobre el papel que los dispositivos TIC juegan en nuestra sociedad. ¿Cómo funciona la rueda ecomediática? Elijamos un objeto de estudio, por ejemplo, un teléfono móvil. El teléfono móvil tiene distintos significados según la perspectiva desde la que se estudie. Los enfoques que nos van a permitir obtener una mirada más amplia sobre esta tecnología, según la rueda ecomediática que propone Antonio López, serían los siguientes. Creencias y valores. ¿Qué tipo de discursos sociales y económicos se vinculan con la tecnología de los smartphones? ¿Qué valores sociales representa? ¿Hasta qué punto contribuye a la manera que tenemos de entender esta tecnología? ¿Favorece una posición antropocéntrica, donde el ser humano es el centro de todo y la naturaleza queda en un papel secundario? La cognición. En esta área estudiaremos el dispositivo elegido atendiendo a cuestiones tales como el consumismo, la adicción a la tecnología, la alienación, el mindfulness o incluso los peligros para la salud que el uso continuado de estos dispositivos puede generar. Fuerzas económicas y políticas En esta sección nos preguntamos acerca de la manera en que el smartphone se vincula con conceptos tales como el carbocapitalismo, la obsolescencia planificada, la globalización, el extractivismo, el uso de algoritmos en internet y su influencia y un largo etcétera. Ecomaterialidad. En esta área vinculamos la tecnología móvil de nuestro ejemplo con la generación de basura electrónica, los minerales en conflicto, el neocolonialismo, los gigantes tecnológicos, la energía y la explotación laboral. ¿Qué pretendemos conseguir estudiando un dispositivo desde estas cuatro perspectivas? Desde la propuesta de Ecomedia Will, los estudiantes son motivados a reflexionar sobre un dispositivo desde los cuatro enfoques mencionados, y se les motiva, de este modo, a tener una comprensión más amplia del verdadero y complejo rol que los dispositivos electrónicos tienen en nuestra vida. Es decir, a través de la propuesta de Antonio López, se diseña un marco educativo para fomentar un consumo crítico y sostenible de los dispositivos TIC. López explora cada una de estas cuatro áreas mediante la navegación de una ruta compuesta por tres fases inspiradas en Leo Vygotsky, y su teoría sociocultural del desarrollo sociocognitivo. Se parte de los conocimientos previos del educando, de su experiencia cotidiana con las TIC, para transformar estos conocimientos a través del análisis de los dispositivos desde el marco de estas cuatro dimensiones. La meta final de este proceso analítico es alcanzar una comprensión amplia y renovada de las tecnologías TIC, que lleva al alumno a valorar el conjunto de las tecnologías de la información y la comunicación desde una dimensión mucho más abierta que tiene en cuenta el impacto medioambiental y humano de los dispositivos. En definitiva, el objetivo del modelo propuesto por Antonio López, la competencia Ecomediática, es concienciar sobre el modo en que el uso cotidiano de las tecnologías de la información y la comunicación incide sistemáticamente en nuestra capacidad de vivir de manera sostenible. De esta forma, Ecomedia Literacy presenta las tecnologías de la información y la comunicación, como un ecosistema sociotecnológico integrado en los sistemas naturales. Es decir, se representan a las TIC como instrumentos que requieren de recursos naturales y humanos para su existencia, necesitando para su consumo de gran cantidad de recursos.